Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en su programa de mañana, como cada día, desde las 7 hasta las 10. Eso no dura para el pa 25, para el día primero, porque eso da un buen desayuno. ¿Tú te refieres a las teleras? Que sí. pregunto yo el, al hijo de uno de los grandes panaderos de Macorís, que por qué dura tan poco, por qué tan perseverante, porque yo entiendo que el pan dura un tiempo más. ¿verdad? No, pero las teleras puede durar de 3 a 4 días. Nada más. Claro. Bueno, como ustedes han visto, a mi derecha está Josefina, una amiga, Josefina Taveras, una amiga, parte de ese clan familiar de grandes profesionales, gente que le ha dado mucho a San Francisco de Macorís, cada quien en su área. Así es que buenos días, Josefina. Buen día, buen día. Padre. Josefina, buenos días. Josefina viene en representación de Conani, ¿no? Sí. La, la directora. Provincial, Regio, este, regional, regional, regional regional, regional de Conani, el Consejo Nacional para la Niñez. Con ella vamos a conversar bueno. acerca de estos temas. Buenos días de nuevo, Josefina. Buen día, ¿Cómo gobernante. andan los asuntos de los menores? ¿Cómo anda ese tema aquí en San Francisco de Macorís o en la región? Sí, sí. Bueno, trabajando en lo que tiene que ver con prevención, prevención, trabajando con los padres en lo que es la formación de talleres en crianza positivas. ...en lo que son charlas también de formación, en lo que tiene que ver con trabajo social, trabajo psicológico... ...y atendiendo a tiempo eh, los casos que nos refieren, entre otras actividades que siempre estamos activos. ¿Tiene Cunani eh, eh, en casos de situaciones eh, típicas de violencia intrafamiliar, que no haya llegado a mayores tiene Conani por norma eh, eh, qué hacer Conani con los menores que se, que se están bueno que son de esa pareja que está en conflicto cuál es sí. la solución cuál es la salida bueno lo primero es hacer un estudio social porque la ley 136 03 establece que si hay una, una un familiar hasta la cuarta generación, eh, ...que califique debe hacerse cargo de ellos. En caso de que no haya un familiar, realmente hasta la cuarta generación que pueda hacerse cargo... ...y que garantice los derechos fundamentales, pues se lleva a un hogar. A un hogar de paso o a un hogar permanente, dependiendo de la situación. ¿Y lo hay aquí, hogares de paso, permanente. Bueno, eh, tú sabes que CONANI tiene hogares gubernamentales y no gubernamentales... Okay. gubernamentales. Esos no gubernamentales que están en la obligación de asistir a los niños cuando están en estado de riesgo. Aquí está, por ejemplo, Hogar Gosen, que, que nos da la ayuda y mutuamente pues nos ayudamos. Eh, Hogar Palmarito Salcedo, en, en Palmarito Salcedo. ...y hogar Nuestra Señora de Lourdes en Conuco, Salcedo. Que tengo que dar un, un reconocimiento público a la gente del Gocen. Cuando yo comencé en el 2004 como procurador, no había procurador de NNA yo ...ni tampoco de Medio Ambiente, y yo era el todólogo. Todos, tenés que en todos los temas. Cada vez que nos traían un menor con problemas sí. en el hogar, Gocen me lo acogían. Y eso sí. ellos, ellos han sido siempre muy colaboradores muy abiertos a colaborar con temas de este tipo. Sí. Reconocimiento para, para ellos. Sí, eh, así es. Eh, entiendo que ustedes tienen un acuerdo que beneficiaría a la niñez y su cumplimiento en San Francisco, ¿de qué trata? Eh, de eso, eh, Francis. Tú sabes que a mí me invitan a una actividad al ayuntamiento donde está Inaipi, donde el señor alcalde está presentando sus logros. En política de niñez. Y es como cuando un vecino a ti te invita eh, a hacer un proyecto en tu casa. Y te avisa. Y en el momento tú te quedas sorprendido. entonces o sea, que es algo de competencia de ustedes. ¿Algo? Que es competencia de, de, de, de competencia, ustedes. competencia, claro. <risa> y lo porque, tenía y Inapi. Y, y, y ¿Quién es? Eh, sí, Inapi y y que, y que y ha venido no. trabajando de manera articulada con nosotros. De protección y de, de la niñez. De, sí, de protección de, es, de la niñez. Y muy eficiente. Pero ¿qué pasa? No es el hecho de que se articule porque el ayuntamiento INAIPI, CONANI, tiene todo el derecho de articular con otras... Pero debe ser instituciones. planificado conjuntamente. Pero cuando se habla de políticas a favor de la niñez, la ley establece que nosotros ocupamos el cuarto libro de que políticas públicas deben ser las instituciones que forman parte del sistema de protección que son las que forman el directorio del CONAN. Ahí está salud pública, ahí está educación, procuraduría, el, el, un representante del sindicato, de la iglesia católica, la iglesia evangélica, del ministerio. Multisectorial. Mini, sí, multisectorial y plural, Todo como con lo un establece propósito la. De, de que debemos estar unidos para un bien. Exactamente. Entonces, inmediatamente el señor alcalde entra o, o, o asume posición en el ayuntamiento, que fue en agosto 16, nosotros le hicimos o oh, eh, del año 16, le sí. hicimos una correspondencia, incluso firmada por cada una de esas instituciones que forman el directorio nacional. Primero, nos, nos dejó esperando en una reunión donde estaban todos los incumbentes, eh, luego lo invitamos de nuevo, nos deja plantado de nuevo, luego le solicitamos que nos atienda ya en su despacho, no nos atienda, no nos da una respuesta, y nos pasamos desde el 16 y nunca nos atendió en su despacho. O sea, no quiso trabajar junto a nosotros. Sabemos que en la ley, en, en el artículo 449, establece que el ayuntamiento debe de de poner un, un 5% a favor de la niñez, en política a favor de la niñez, cuestión que nunca se hizo. Entonces, viene y presenta unos logros que realmente nosotros desconocemos, porque sí debemos de reconocer que dentro del departamento de niñez hay dos mujeres muy valiosas, que es Ventura y Rosanne Nibello, que han trabajado de manera articulada con nosotros, pero como dice el adagio popular, ellos Ellas hicieron un programa, y como dice el adagio, haciendo de tripa corazón. Ya. Porque realmente eh, dar un juguito o un agua para una actividad, eso no es política, es a favor de la niñez. Entonces, es algo planificado, organizado, con las instituciones que forman parte de ese sistema. Porque así lo establece la ley. Sí. Bien, entonces, yo creo que es, es una correcto. actitud no tan seria. Una pregunta. Ustedes... Uh -huh. Teniendo, usted mencionó que existe en la ley una sí. proporción sí, está eh, porcentual de, de inversión del municipio en esta materia. Sí. Ustedes no han proyect, ustedes hicieron el proyecto y presentaron el proyecto a la, al ayuntamiento, porque es a través del alcalde y sí. el alcalde lo estaría llevando a la sala para estudiarlo porque un presupuesto. No, no, correcto. Lo que conlleva, porque hay un, un capítulo que es en el 4% de educación sí, y género, sí. que debe ser utilizado de esa forma. Y insertar ah, ahí proyectos de esa naturaleza, donde la alcaldía se compromete a esa inversión, verdaderamente darla. Un por ciento. Esa, no por, esa proporción, darla a ese proyecto. Exacto. No lo han hecho. No, ¿por qué? Porque si no pudimos ni siquiera comunicarnos con él. Si él nunca nos atendió, ¿cómo íbamos a hacer el proyecto en ausencia de él? ¿Para qué? Para que engavetara como otro más. Entonces, dentro de esos acuerdos o de, de políticas a favor de la niñez que se hizo, incluso fueron a la universidad y se comprometieron que iban a hacer una guardería. Yo quisiera como que me hagan quedar mal a mí y que la hagan. Correcto. Pero con el poco tiempo que le queda, no es el 16 de febrero las elecciones. Sí, sí. y en abril 24, eh, que es el día de los ayuntamientos, debe de ser la transición. La transición, y cuando diciembre es festivo, viene enero y mitad de febrero. Pero, y después la transición. Vamos a, a, a, a impulsar, uh -huh. porque él. Será el alcalde hasta, el, hasta abril. Hasta abril. Sí. Y tiene un compromiso esta administración de producir un proyecto de presupuesto sí. con mira a este año 2020, porque es la continuidad del Estado. Sí. Y que sea ese el proyecto base para que él concluya y la haga quedar mal a usted. Sí, yo quiero que me haga quedar mal y que oh. haga esa guardería eh, en, la, en la universidad. a acondicionarse una, una vivienda? lo que yo le dije, no escúcheme, lo ser. que yo le dije, señor alcalde, esto le hubiera quedado mejor si usted lo hubiera hecho desde un principio bueno, cuando nosotros le solicitamos que se reuniera con nosotros por varias ocasiones, no a final de un periodo, para dejarle la continuidad a otro. Sabemos que aquí no se le da continuidad no, pero a yo, yo, yo estoy consciente de que si Muy él bien. hace esa conclusión de su periodo con un proyecto de esa naturaleza Ojalá. a él, él lo va a cobrar porque la gente se lo va a reconocer claro. y usted va a quedar mal pero sí, yo quiero quedar mal mejor y que se haga, Josefina. Y que se trabaje realmente que todos esos proyectos, no los de INAIPI, porque los de INAIPI es lo que ha venido haciendo hasta ahora y, y que lo ha hecho puntualmente ¿me entiende? o sea que con el presupuesto porque... de él y no presupuesto bueno, como quiera lo van a seguir haciendo porque se trabaja de manera articulada y NAIPI es una entidad con mucha responsabilidad y la incumbente también que tiene. pero. Lo que yo entiendo es que no se puede esperar al final de un periodo para decir, ah, bueno, pero yo lo puse dentro del presupuesto y no le dieron continuidad, porque eso es de tradición aquí que no se le da continuidad. Josefina, a, a entonces, ¿a qué, ¿a qué se debe la actitud del alcalde de durante el tiempo que tiene ya más de tres años no haber querido eh, no sé, reunirse con usted? Porque lo primero fue que nosotros lo integramos en, en una gran actividad que nosotros hicimos cuando él se inició, de la carrera 5K, incluso que lo integramos, él corrió junto a nosotros y se comprometió a ayudarnos. Yo digo que es fruto de la misma improvisación y, y, y, y de no planificar y de hacer las cosas realmente como van. Eh, porque aquí, eh, lamentablemente, y no quiero desvalorizar con eso su gestión, pero aquí la gente, por ejemplo, lo, los incumbentes se sueñan con, con algo, mira, esto quedaría bonito, bueno, déjame hacerlo mañana. Pero realmente no hay una planificación, no hay nada organizado para hacerlo. Entonces, ¿el acuerdo no se firmó? ¿El acuerdo no se concretó? No, o sea, lo firmó con, con INAIPI, pero INAIPI ni siquiera aparece como parte del directorio okay. dentro de la ley. Exacto. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Porque INAIPI entra en el 2015 y se integra como parte de un directorio ampliado, pero ni siquiera está Dentro de la ley. Entonces, sería bueno revisar los artículos de la ley que tienen que ver con como el 421, lo que es el directorio del CONAN y lo que son las funciones, donde establecen los artículos 437 y 38 en los capítulos A y B, donde nos habla realmente sobre lo que es políticas públicas a favor de la niñez y quiénes son que lo deben de... De programar Entonces, Josefina, el asunto está que la proyección la alcaldía ha favorecido un proyecto partiendo desde una institución que viene a resolver una situación parecida, pero no con la oficial. Claro, no con ¿no la tienen? oficial que viene siendo el CONANI, obviamente que ciertamente con es así. Con todas las instituciones con el directorio del CONANI, que son todas las instituciones para que, que una, son 12, una... para que tengan un aval no producto, o sea dice que elaborar una resolución como producto de la emoción del término de un una taller pregunta. que y Inap, napi es una ONG no, INAIP es no, no. una entidad, no, no, no. o sea, es la de cuando el Conani, el Conani, por ejemplo, daba la parte de servicio y parte de rectoría. En el 2015 se dividió y se forma el Instituto Nacional de la Primera Infancia, mm -hmm. INAIPI. Okay. Entonces ah, okay. ya es encarga de todo lo que hacía Conani en esa parte del servicio. O sea, que INAIPI viene siendo como un hijo de Conani. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Porque sale nice? realmente del Conani. Ellos son, los, ellos son los que administran la parte de todo lo que tiene que ver con, con, con las estaciones la, la parte de servicios. Con la parte eh. de servicios. La parte operativa, digamos. Sí, ah, no pero sí. esa es la parte de dinero. es sí, sí, la que sí, se natural, buscó para, para tener una estructura política interesante. No, no, no no, tiene, no. no, no, no realmente Inaipi, yo hacen una función... Inaipi, eh, bueno, pero, pero Inaipi se, Inaipi ya forman, yo entendí. Porque creo. el Conani no maneja los recursos... No, porque ellos manejan políticas... Ok, pero necesitan recursos Así, pues. y no Entonces, se lo dan. Porque la ley establece incluso que a Y no la... se lo dan, pero a, a, a, a las a guarderías infantiles, las que se construyen, claro. la que eh, llevan los implementos, la, la, la, los materiales gastables, lo maneja el otro. Eh, claro, es decir, pero, que eso es una pero, política de reparto. Óyeme, Francis, lo que pasa yo es. Yo lo tengo, yo tengo unos datos de esa de Las esa estancias parte. infantiles, eso es parte de las políticas Exacto. públicas. Obviamente. Lo que son, por ejemplo, las tandas extendidas, el desayuno uh -huh. escolar, eso es política pública. Claro. Entonces, pero algo planificado, porque hay un directorio nacional donde están todos esos incumbentes. Entonces, homólogo a ese directorio nacional están todos los municipales. Sí. Directorio Entonces, municipal. exactamente, nosotros somos quienes representamos aquí la oficina nacional, la oficina regional y el directorio, estamos dentro del directorio del CONANI, pero el máximo organismo de decisión es el directorio, incluso la, la, ¿En la encargada. No, en no, no, no, en no, no, no, ya se integró como uh, directorio ampliado, porque ellos son parte política. de la protección. Parte de la protección, pero no debe hacerse, por ejemplo, resoluciones al margen del máximo organismo rector claro. que es el CONAN. O sea que ellos son la, ellos son la autoridad competente. INAIP Evelyn Coronado, una, sí. una señora de mucha Mira, valía y realmente. Yo entendí de mucha perfectamente. Competencia. En la Ajá. parte ahí, cuando das ese dato, es que se ha hecho con la institución terciaria que es la que tiene que ver con las operaciones y el sostenimiento de los, de las guarderías. Y donde han Pero excluido Pero el que a tiene la, pel, la, la, la, la, la responsabilidad mayor de la política a implementar es el CONANI, es a quien hay que apoyar claro. para poder re, eh, responder a las necesidades que se generan claro. cuando hay feminicidio, cuando hay hogares Exacto. disfuncionales con problemas de, de abuso de la niñez, cuando hay niños abandonados, que no lo hace el INAIPI. El claro, porque es que el CONANI no es representa. Función. Es la protección, prevención y garantías de derechos. O sea, es la parte rectora. Y el INAIPI es la parte del servicio. del servicio. La parte administrativa del sistema de protección es el CONANI. Con en la Entonces. De aquí, con ¿Eh? bueno, una dependencia de quién? Bueno, es una entidad, según establece la ley, Ajá. autónoma, eh, con patrimonio propio, eh, con que se nutre tanto de las instituciones o sea, no ONG gubernamentales como no gubernamentales. No depende del Poder eh, Ejecutivo. Claro que sí, sí. sí es sí. parte del o Estado, sea, que, claro que, que, que sí. Recibe fondo del Poder Ejecutivo. Claro que sí. Entonces, sí. la política que lleva a cabo con Ani la, la lleva a cabo en base a los recursos crecidos del Poder Ejecutivo. Ah, de exactamente, porque Entonces, es, es lo que te es, digo, a qué forma que forma parte. Es no es que difícil. Acuer... No, no, no, no uh -huh. lo que quiero es entender. ¿Cuáles son los acuerdos que supuestamente se llevaron a.? se iban a llevar a, a, a, a efecto que no se cumplieron o sea en qué consiste no, porque hemos estado dándole pa para allá mi, y lo que yo veo es como si si lo que hay es un celo porque yo soy la directora no, y no me toma cambio. o sea qué fue lo que se acordó que no se hizo no era? Sócrates lo que pasa es que es una actitud poco pero, seria pero al final de una gestión sí no, porque es, es, al es final de una gestión al no que hay, lo hay. Saber, Yo lo que quiero saber es, qué fue lo que se acordó que no se hizo no es que, es que Cuáles eran los acuerdos es, que, que, que iban se a hizo beneficiar a beneficiar a los niños que no se cumplieron al final fue? de una no. gestión. Sócrates, que no se ha hecho que fue en estos días? en estos días sí, que, al final de la gestión tal, lo, lo que se ha no, dicho se es hizo. que el acuerdo se hizo con una entidad que no es y el al final interlocutor de una gestión, válido Me ¿entiende? y al final de una gestión eso es lo que, que se es. nosotros le dimos la oportunidad eso. de que claro. hiciera que cuatro tiempo. años que el no se le atendió, tiene más poder sí. y no se le tomó en cuenta Exacto. en cambio con el tienen Exacto. una relación muy estrecha y de, y de compromiso, siendo INAPI la que maneja la, sí. los, los ma la mayor cantidad de recursos. Y no es claro. celo, oye, no es celo, porque mis relaciones con INAPI son sí, muy sí. buenas y articulamos en la diferente, pero yo creo que hay que aclarar eso y, y, y nosotros conocemos estamos muy claros de nuestras funciones claro. como organismo rector El alcalde entonces a nosotros a la... se no excluyó se no excluyó sí. eh, no, eh, aprendió una materia que se llama llanta y movimiento probablemente <risa> eh, de <guadiano>, entonces... <risa> no, no. entonces él hablaba eh, de una gestión incluyente, no fue excluyente ya. para mí fue excluyente y y que no va a tener impacto ninguno. No va a por, tener el impacto, pero yo quiero que por lo menos eso. esa guardería que se comprometieron a hacer en la UAS, que le dé rápido. Entonces, en sentido general, eh, Josefina, uh -huh. ¿qué beneficio ha recibido la niñez de San Francisco de Macorís de parte del Ayuntamiento Municipal? Partiendo de que el artículo 449 establece uh -huh. que un 5%, sabemos que eso no es posible prácticamente, pero que un 5% de los de... De, de, de, de presupuesto debe ir destinado a, es lo que digo. a la niñez a través del no departamento de niñez a través del departamento de niñez se hicieron articulaciones pero realmente realmente no se hizo un trabajo de inversión ellas eh, ellas pudieron haber hecho más con el apoyo del alcalde. Eh, a lo proyecto, último, exactamente, proyecto. a lo último hizo dos parquecitos ahí, le dio y descuidó los otros, no se le dio continuidad a lo que había anteriormente. Entonces, realmente, el trabajo fue muy flaco. Pues yo espero que usted muy flaco quede quede en sí. cuanto a niñez se refiere. Miren, no me refiero a la gestión. Quiere, eh, Josefina, yo espero sí, sí, que usted quede mal. Sí, vamos contestado. a provocar la artículo a Joani. Okay, yo lo que quiero es que se trabaje el a favor de la niñez porque la niñez pero, pues, es el futuro vamos, O sea, garantizar el trabajo pero, pero, de la ¿cómo niñez ¿cómo esto? Vamos a traer, es trabajar mira ahí. a favor Ese a es el traer, artículo 449 ah, ¿sí? Del código del menor y dice a, ahí. A la, a la incumente de Inapi. Vamos a traer a Janie Ventura okay. Para que den cuenta de todas las actividades Que se han hecho aquí durante estos cuatro años no la se han mira, hecho. Para ver si se ha hecho o no se ha hecho Sí, pero eh, independientemente de no que se hayan hecho Si no se, eh, eh, no se han hecho En coordinación mira, con, con, con el órgano competente Para eso eh, Y es lo que se está reclamando me al, no, no, al departamento de que niñez, que, que, llevar, que eh, hemos trabajado eh, muy articuladamente. Sí. sí no. hemos trabajado articuladamente. Hay que hacer entender algo. Es que tú... en la inversión sí. que no se ha hecho a favor de la niñez. En pasa el, el, el, el artículo. artículo 445. 49. 49 de la ley uh -huh. de, de. El código del menor. Del menor. No, donde desde la ley sujeta a otra ley. Sí. sí, Y es lo que porque hay que entender clara. Que no es posible Porque eso ha sido una, una base recurrente del legislador Torpemente porque cada cosa debe ir acorde con el presupuesto Una ley sectorial Dice a otra ley sectorial De tu presupuesto Tú tienes que tener un 5% para tal cosa Y ahí Siempre va a haber dificultad porque cuando no. se llega a la institución con las necesidades de la institución, la distribución que debe hacer Alex tiene que estar ceñida a la institución. Ahora, la visión del alcalde tiene que estar también proyectada hacia qué área va a impactar o va a ayudar que su presupuesto tenga un efecto, en este caso, Creo que ningún alcalde puede ya, a partir de ahora, dejar de lado la inversión a un tema como ese. Sí, sí. Y, y te voy a decir, cualquier alcalde que suba ahí, ya sea Siquio, Milenio ¿Y usted cree que Siquio Manuel... tiene la capacidad, ah, se aprendió la ley de, de esto que yo he dicho? No, pero no, digo no, pero... yo, Emanuel, Manuel, el otro, el chino, cualquiera, debe no, porque de reunirse. También tengo que, se va a guardar que yo estoy haciendo una, una orientación y una propuesta que no es de Siquio. No no, no, no, no, yo pero, sé que él no tiene esa capacidad sí, no, no, es no. municipal, no pero como tú vas a decir, es no, yo no de municipalista. No, Ay, son, oigan, no pero con fue cínico con la otra ley. Óigame, Francis. No, Bruno, me refiero eh, eh, sí, que, que cualquiera que suba y debe reunirse con el directorio del Ahora le dejé esa tarea a los alcaldes, que lo entienden. Tiene que retomar lo que dice Y además el párrafo lo dice, el es propio artículo lo dice, muchachos, lo ahí. infinitamente ahí del párrafo. Mira lo dice ahí. Que el Consejo Nacional, en común acuerdo con los ayuntamientos, definirá los criterios sobre el porcentaje Exacto. para la inversión en el Exacto. municipio. Claro. Eso es lo que se O sea, En combinación con el Consejo. Con el bueno, consejo. gracias Josefina sí. Taveras, no, no, directora, no una... sí. directora regional de Conani, sí. por la presencia y por las aclaraciones en torno a este tema que ustedes han podido ver que de alguna manera crea una efervescencia sí, sí. vamos a invitar a la otra parte en programas sucesivos para, como dice sobre equilibrar El ayuntamiento situación. tiene que venir. Sí, exacto, el ayuntamiento. Ah, ¿le va a venir. Al... Y, pero, pero vamos a entrar al alcalde aquí también para que responda. Bueno, Sería interesante. Mientras eso se produce, a nosotros ser, vamos ser, a una pausa. Gracias, Josefina. Sí. Muchas gracias. Ok, buen día. Ah, no lo vamos, vamos a conseguir. El pausa. alcalde no viene del programa. El alcalde se cree un superdotado, un, un, un ser omnipotente un, no, pues Lo conseguimos en la calle. Míralo ahí. Ese es el ¿Eh? problema. Ese es el problema.